tú no tienes mamá? ¿Cómo te atreves a insultarla así? Mi madre es una mujer muy hermosa. La última vez que estuvimos de Goku y sus amigos, hubo un time skip dentro del time skip. Supongo. No sé si por puro capricho de escritura o para ajustar tiempos con. <ríe> Yo qué sé. Los Sedin llegan a la Tierra un poco antes de lo previsto. Bellita, o Belleta, o como le quieran decir, y su fiel guardaespaldas Napa, apenas llegará a la Tierra, destruyen una ciudad entera con simplemente un movimiento de su dedo. Teniendo en cuenta que en el manga no se contó con los rellenos del planeta ese de los grillitos, donde estos dos hacían cosas de. gente mala. Esta escena sirve perfectamente para plantear Intenciones y manura de actuar de los Saiyajin O sea, es una presentación adecuada Además de servir para aparentar Que el del músculo es únicamente Nappa Los guerreros que se encontraban desperdigados Entrenando acuden al lugar donde el kit de los Saiyajin Se encuentra, hay que tomar en cuenta que Estamos ante los últimos momentos de verdadera importancia De alguno de ellos, mientras tanto Goku, quien ya fue revivido con ayuda de Shenlong Debe volver por el camino de la serpiente Pues al parecer solo Revivió, o sea, ahí se quedó Donde estaba, pero se pues, le quitó su aerolínea esa de Angelito. Eh, bueno, por lo que tengo entendido, el planeta de sama no se encuentra en el otro mundo. Simplemente la entrada al otro mundo se encuentra en alguna parte de la galaxia donde casualmente está el inicio del camino de la serpiente que lleva hasta el planeta de que Pues como saben, está ahí flotando en el espacio. Porque pues es un planeta, es lo que hacen De tal suerte que toca volver por el camino de la serpiente hasta el lugar de Enmatai Donde Kamisama lo está esperando para teletransportarlo de vuelta a la tierra La cosa es que la primera vez le tuvo medio año Pero fuck logic, ahora se puede ir volando O sea, siempre pudo, pero la primera vez era una especie de prueba De... de, de, de no, no, de, no, no, no sé El chiste es que ahora sí se le permite ir volando y lo hace En línea recta, en fin bueno, Goku estará haciendo eso por un rato, así que vayamos de vuelta a la tierra. Picoro, Gohan, Krillin, Yamcha Tien y Chaos llegan al lugar plantándole cara a Bellita y Napa. La dinámica de ambos grupos es clara. Los héroes están incómodos por la presencia de Picoro, aunque de cierto modo les reconforta saber que por una vez no es un enemigo, pues están con una especie de tregua temporal. Mientras que los villanos están en plan, miren qué malos somos. Tan tan malos que ni siquiera nos dignaremos a pelear con ustedes. Ahí le van unos bichos verdes minions cosas Saibaman. Cada uno tan fuerte como Raditz porque... Porque y eso supongo que tiene lógica. Los héroes de la tierra parecen no darse cuenta que esto no es un torneo y deciden pelear de uno en uno. Aunque como ves pues, Bellita es buena onda, supongo, dice pues órale chavos, hagan lo que quieran y pues se ponen a pelear ahí primero Yamcha y eh, ya saben lo que pasa, ¿no? A mí a mí me parece un poco extraño que los Saibaman sean cada uno tan fuerte como Rajets, o sea... ¿Para qué necesitarían a Raditz en el grupo si son capaces de crear más guerreros tan fuertes como él con tan solo plantarlos? O sea... Toriyama y sus cosas Lo que pasa a continuación es algo que todo el mundo recuerda Yamcha vence a un Saibaman pero con su último respiro este se autodestruye Matando así a Yamcha que se queda tirado en el piso como un borracho. Bueno, sí, pobrecito Primer guerrero no extraterrestre removido oficialmente de su lugar como personaje importante. El resto de los Aibaman se lo despachan entre los demás, porque pues, screening es bien fregón y mata a varios al mismo tiempo, y luego Piccolo dice, ¡Ah, te voy a salvar, pero no te salvado a ti, y lo que pasa es que este, necesitamos más guerreros para pelear. Y pues ya, Villita dice, órale, Napa, ve a pelear porque ya me harté. No sin advertirle antes que quiere vivo a Picoro, pues piensa que él es el único que tiene conocimiento de las esferas del dragón debido a lo que escuchó por el rastreador de Raditz hace casi un año. Se arma el zaforrancho, y Chaos explota junto con Napa. Es curioso cómo la técnica de autodestrucción fue vista como un acto de cobardía al venir del Cyberman, pero como un acto heroico al venir de Chavos. De todos modos, no consigue nada, solo se muere el pobrecito Chaparrito. Segundo guerrero no extraterrestre removido oficialmente de su lugar como personaje importante. Tien, quien ya estaba muy mal herido y con un brazo como a la mitad, porque es lo que hace una te pega y te tira el brazo en línea. En fin, Han hace un kikojo con una sola mano, que pues como recordaremos de la última vez que lo hizo Es una técnica que le requiere mucho, mucho Ki Y pues como ya estaba medio muerto, o bueno, muy malherido, todo fue en vano Y pues um, tercer guerrero no extraterrestre removido oficialmente de su lugar como personaje importante La manera en que estos dos mueren, de hecho, sí es bastante triste Tenían una construcción como personajes, o bueno... Eh, el chiste es que en este momento parecía que no podrían revivir jamás. Y mejor que hubiera, y mejor que si hubiera sido porque pues, después pasaron a hacer apoyo ahí para hacer tiempo a que regrese Goku y esas cosas. La lucha sigue. Gohan intenta confrontar la situación pero le es imposible pues es su primera lucha real. Dejando a Piccolo y Krillin virtualmente solos contra eh, la mole bigotona esa. Mientras Krillin se la pasa gritando. ¡Regresa pronto Goku! Es chistoso, en el manga hasta estas viñetas donde grita Krillin son fotocopiadas y vueltas a pegar, incluso se encuentran en la misma parte de la página hasta abajo. No, no, no, no es broma, eso de verdad pasa. De todos modos esto sirve para que Vegeta suma que ese que tanto están esperando y al cual le gritan que llegue, pues se trata de Kakaroto, quien revivió ya como Piccolo advirtió meses atrás, decidiendo darle tres horas para esperar a que Kakaroto llegue y así tener una gran lucha a Saiyajin, porque... Los pues, o sea, jeans Mientras tanto Goku vuela y vuela y vuela. Pasadas las tres horas Goku por fin llega a donde el Madayosama. Kami-sama lo que le transporta a la Tierra y le dice, "Órale, a ganarse la vida, pinche Goku." Karin le da unas semillas de remitaño. Goku agarra a su nueva voladora y se va volando cosa que le tomará otro rato, porque pues obviamente Mr. Popo no tiene una alfombra buradora que se teletransporta o algo así, ¿verdad? Mientras la lucha con Napa reinicia, esta vez Vegeta ha sacado un redcom del bolsillo, digo, perdón, un elemento clave para el desarrollo de la siguiente saga. Vegeta reconoce a Picoro como un habitante del planeta Namit, planeta famoso por los poderes mágicos de sus habitantes, reescribiendo así el origen de Picoro de un demonio a un extraterrestre, porque al parecer nada venido de la Tierra puede ser realmente importante a estas alturas... De tal manera que autorizan a Napa a matar a Picoro si es que se da el caso Pues aún tienen la opción de ir al planeta Namek en busca de algún otro Namekiano mágico Lo feo de esta redcon es que Kamisama admite con Mr. Popo que siempre supo que era un extraterrestre Pero... ¡Qué verga! O sea, Kamisama lo sabía y Picoro no... Bueno, lo importante aquí es que acabamos de toparnos con una de las razas cuyo nombre más confusiones crea en Latinoamérica Los Namekianos O los Nameks O los Namekians O Namekus o Namekusei, o Namekuseijin, o mi favorito por incomprensible, Namekusei. Sí, sé que ustedes sabían que no podía dejar este tipo de cosas pasar. Bien, Namek es el nombre del planeta donde es originario Piccolo. Este planeta en japonés es nombrado como Namekusei, donde Nameku es una revisión de Namekuji, babosa, y Sei es... Pues estrella o planeta. De tal manera que Namekusei y Planeta Namek son exactamente lo mismo. Ahora pasemos a sus habitantes. Los Namekujin. Obviamente acomodado así para parecerse aún más a la palabra babosa Namekujin. Como sabemos por mi video anterior. Jin es el gentilicio. Por tanto Namekujin es algo así como la gente de Namek. O la gente babosa. The green ones from Namek, isn't así hace sentido que su nombre sea Namekianos en España y Namekians en inglés. En latino alguien se puso creativo o se confundió. O yo qué sé y se les nombró Namekuseijin, o sea, la gente del planeta Namek, pero sobre la marcha se fue deformando hasta quedarse como Namekuseijin, supongo que para diferenciarlos de la palabra Saiyajin. Lo curioso es que el planeta también empezaron a decir así, pero me estoy yendo por las ramas. Regresemos a los Saiyajin, ¿no? Napa se enoja porque razones de bigotones malos e intenta matar a Gohan, pero Piccolo llega al rescate poniendo su cuerpo entre el rayo maligno de Napa y Gohan, salvándole la vida pero entregando la suya a cambio. Como les dije hace un par de videos, la idea de Toriyama de un sacrificio heroico es el suicidio a la desesperada. No creo que hubiera sido tan difícil aventarse, agarrar a Gohan y quitarse de medio en una sola maniobra En lugar de llegar corriendo y poniendo su cuerpo enfrente Es algo así como cuando Goku agarró a Raditz por la espalda Sucedió porque tenía que morirse Gohan te quiero Esa frase que dice Picoro en el español latino Gohan te quiero antes de morir es invención de Carlos II, su actor de doblaje Y fue improvisado durante la marcha Gustó tanto que se quedó El diálogo original japonés es un poco más del tipo Oh, miren qué rudo soy Pero este, cuídate mucho Gohan Y ya me morí De hecho, a estas alturas se nota Que ya se venía cocinando el final de la historia O sea, ya había matado a Picoro Con lo cual mató a Kamisama Con lo cual pues se elimina las esferas del dragón de la ecuación Y con esto la muerte del resto de los personajes Pasa a tener verdadera trascendencia Aunque todos sabemos que igual que en la saga del Rey Piccolo se echó para atrás y no tardó mucho tampoco, en fin. Mejor concentren su atención en esta joyita de diálogo que nos entregó el doblaje en inglés. Bueno, la That's primera right. versión. Will be Dragon Balls will be gone, on our home planet Namek. Use them to bring us back. A otra dimensión. Afortunadamente, esto fue corregido en redoblajes posteriores. Gohan se enoja, pero Nappa es muy, muy malo y chingale. Goku llega bien enojadote y su poder es de más de 8000. O 9000, el que se les acomode mejor. Goku va y le pone a su chinga Napa un dos, tres por mí y por todos mis compañeros usando el Kaioken. Vegeta se enoja y mata al moribundo Napa porque miren qué malo soy y mato a mis esbirros. Otra vez. Napa se hace fantasma. In I can all of no, esperen, eso no pasó. Vegeta le dice a Goku, insecto, eres un pleb y te voy a chacalear porque soy bien princeso Y se ponen en toda su mouse con kamehamehas, monos gigantes Goku demostrando que no es tan tonto atando los cabos sueltos y dándose cuenta que Quien mató a su abuelo convertido en un chango gigante fue el mismo en su niñez Ahora entiendo, Mira esta horrible criatura Era este monstruo, ahora estoy seguro Fue el quien mató a mi abuelo, ahora lo sé Bueno, en España no se da cuenta Muchos cayokens hasta que Goku se queda con todito roto por dentro, Yachirobe haciendo algo útil, cortándole la cola a Bellita, y la dama y muchos changos más. Bueno, solo otro, Boja. Siendo sinceros, sí me parece una buena pelea. Un punto intermedio entre las peleas que solían verse cuando Goku era un niño y las peleas que caracterizarán a la serie a partir de ahora. Al final, Bellita, todo malherido, intenta escapar en su navecita en forma de bolita. Grinin lo quiere apuñalar por la espalda. No, no es albudo. O sea, sí pasa eso, agarra la espada y... ¡Muah! Goku le dice, espérate maestro, déjalo ir, ese culito es mío Krillin, porque es retrasado mental, decide respetar la egoísta decisión de Goku Todos son felices, pero luego se acuerdan que se murieron como cinco monigotes Entre los cuales estaban Pico y Kamisama Y pues a las lágrimas, todos al hospital Porque no hay semillas de vermitaño Porque se acabaron Porque al parecer Karin no siembra más que un puñadito por vez Y... ¡Muah! ¡Qué amable eres! Esta saga es satisfactoria, e incluso si decidiste empezar por aquí, o sea, viendo directamente Dragon Ball Z, tal vez la muerte de Ten Shin Han y los demás no sea tan triste como para quien ha visto el resto de la serie, pero funciona bastante bien, se construyó el conflicto, se fue escalando y tal, aunque bueno, básicamente la cosa es no es Goku Porque shonen de peleas. Y bueno llegó el momento de calificar pero antes esta saga comprendió desde el capítulo 1 al 35 del anime y del 195 al 242 del manga Bien pasemos a calificar para el anime le daré un 8 de 10 Parece que es lo más alto que puede dar Dragon Ball, esta saga está a la altura de Red Ribbon y de hecho hasta es un poquito más disfrutable, bueno, depende más de gusto supongo, sobre todo porque la fórmula se refrescó solo tantito así chiquito. Además en el anime pusieron especial énfasis en desarrollar personajes como Piccolo y Gohan, por su parte el manga cae hasta un 6 de 10, por poco le pega el 5, es que el manga es mucho menos consistente, en muchos capítulos literalmente no está pasando nada. Si omiten o ignoran varias cosas que ya se habían estipulado o explicado Sin contar que muchas otras ocurren sin que las veamos Solo porque el narrador lo dice O porque a Tureyama le dio flojera dibujar y... No lo juzguen, pobrecito oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, hey Antes de que se vayan, déjenme decirles que no soy ningún hater de Dragon Ball Porque ya me imagino a la gente comentando ahí abajo Es que tú lo dices porque no te gustes Dragon Ball Y lo menciono principalmente porque en los siguientes vídeos La cosa se pondrá más y más estricta cada vez ¿Qué se le va a hacer? Me gusta Dragon Ball, pero las cosas son lo que son. También fue él quien destruyó el estadio del torneo de artes marciales. ¡Ven! ¡Tenemos cuentas que arreglar!